Vendido, mi buen Ya comimos a lo tenemos. Seguimos comiendo, lo tenemos más. Leve, Una, una, Aquí tenemos un líder. Hay un líder aquí. Hay un líder que va. Hay la seta. Hay un líder que va preso. Márrales de loco. Aguien los ¡No hay nadie! ¡No hay no, no, Guardia Guardia de La mano, del brazo, fue que me la fue curando cuando intentaron arrastrar hacia el otro lado. Y entonces, como me les escapé, me dispararon a manzarlo. Me dispararon a manzalos para poderme frenar, para, para arrastrarme hacia hacia el otro lado. Me decía, maldito, te vamos a matar. quienes le decían? De la Guardia Nacional. Y es algo que yo no veo que algo fuera de lo normal, porque, porque van a querer tú matar a un mismo compatriota que, que está luchando por algo que, que yo, yo por mi parte no considero correcto, que es pasar una ayuda humanitaria.